Bien, mis amigos, estamos de regreso con ustedes. Sí este es mañana. Si sí lo dejan. Así, así hay una canción preciosa sí, de Armando si Manzanero. No. Sí. Si es nos Susan. dejan, nos vamos a querer toda la vida. Eso que llegué, es a la, este llegué a las ocho. Bien, señores. Eh, miren, en este momento está con nosotros nuestra diputada Dorina Rodríguez, diputada al Congreso por la provincia Duarte. Eh, la historia de Dorina es una historia de lucha y perseverancia sí. y quiero aprovechar el momento para felicitar esa lucha y esa perseverancia de ella que logró que al final Dorina eh, llegara ¿verdad? a hacer lo que el, el soberano, parte del soberano decidió o quería que fuera, que era diputada al Congreso. Pues ella fue, quedó en segundo lugar sí. frente a Olmedo muy o sea, bien o sea en, en, no, en, la, en, en, en la, cuarto lugar dentro de la clasificación dentro dentro de la la ah ok o será la que le seguía al a, el más próximo a José Luis Rodríguez, José Luis Rodríguez. verdad y era sí. la que estaba más próxima bien. dentro de lo la que votación. quiere decir que por la justicia arena. la decisión de que su, sustituyera a Olmedo era debía de ser de ella y así fue muy bien, con Dorina vamos a hablar acerca de la agenda y futuros proyectos de la diputada. Postura ante la actualidad en el PRM. Ese es el tema que tenemos y, con y Dorina. La, Buenos y días. el aborto también. Buenos días, Dorina. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Buenos días. Dorina. Gracias Buenos por días. acompañarnos. <risa> Buenos Adelante. Días. ¿Cuál es tu visión cuál es de agenda futura en temas del legislativo? ¿no? Mire, Lo primero es que quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle mis honores a ustedes. Como programa darle desde mi corazón eh, Mis más infinitas gracias Porque siempre estuvieron al lado de la justicia divina Y de que fue, se practicara aquí lo más justo Porque no simplemente yo fui la que quedé más cerca Fue que la única que quedé Es que en el nuestro partido no hubo más candidatos Nosotros éramos cuatro candidatos Y ganaron los tres hombres es Solamente quedó que yo no tenido, o sea, Aquí nada más quedé yo que aspiré Cualquier otro que fuera ahí, no sabe lo que era ir a una casa a pedir un voto. Entonces, con relación a, Uy, a la agenda futura, quiero también aprovechar la oportunidad para reiterarle mi gratitud a mi provincia, a todos los ciudadanos y ciudadanas conscientes que se unieron a esta gran causa. Porque yo entiendo que sola no tenía la fuerza para lograrlo, pero que yo siento que la energía positiva de todos los ciudadanos de buena voluntad se unieron e hizo que... Que esto se hiciera realidad. Con relación a eso, eh, como te digo, siento un gran compromiso con la provincia. Y te puedo decir en este momento que no estoy con una agenda propia. Siento que me debo a los ciudadanos y a las ciudadanas de la provincia de Duarte. Que en realidad, eh, yo siento que nuestra provincia, en muchos casos, ha tenido, hemos tenido un vacío de representantes que nos digan a nosotros eh, como ciudadano, ¿qué tú quieres que yo haga en el Congreso por ti, por la provincia? Entonces, ¿qué es lo que se me ha ocurrido en este proceso de aprendizaje en el que estoy? Porque lo que estoy aprendiendo mucho. Bueno, lo primero es que las leyes se desarrollan, se planifican de acuerdo a diferentes comisiones. Yo soy miembro de cuatro comisiones permanentes de la Cámara de Diputados. Pero independientemente de esas comisiones a las que pertenezco, siempre que hay una ley que yo entiendo que puede tener un beneficio para la provincia o que yo puedo impulsar a que tenga un beneficio, entro a esas comisiones a ver de qué se trata. Y le tengo, por ejemplo, primicias, además de que le estoy trayendo a los ciudadanos de San Francisco, de la provincia, las diferentes propuestas que hay. Por ejemplo, yo creo que uno de mis grandes logros en estos dos meses es que estoy en la Comisión Permanente de Deportes y estamos precisamente trabajando, primero la modificación de la ley de deportes, pero ahora ya no la modificación, sino la derogación de la ley anterior, porque es demasiado lo que se va a cambiar de esa ley. Y en esa ley de deportes, ¿qué fue lo primero que, que hice por la provincia? pues anunciarle a través de, de mis redes sociales que quien quisiera conocer... Eh, cuál es la propuesta de modificación o de derogación que yo estaba dispuesto a ponérselo en su mano a los dirigentes deportivos uh -huh. y a un sinnúmero de dirigentes, Jochi Tavera se lo llevé personal en su casa el proyecto, a William Hernández también se lo llevé personal por escrito y a otros dirigentes se lo envié por correo. Pues a raíz de eso, William Hernández se dio cuenta que en la, en la, en la modificación de la ley las uniones deportivas estaban excluidas de poder tener algún presupuesto para actividades deportivas. Me hizo la sugerencia y logré, gracias a Dios, en un retiro que tuvimos leyendo y estudiando la ley, que fueran incluidas las uniones deportivas. Había un asunto de intereses ahí y lo tenían afuera. Pero también, ya con eso me sí. siento bien, porque esos deportistas de aquí tuvieron un medio para Pero llegar rescate, y entonces. proponer, sí, las uniones deportivas no iban a existir. En, el nuevo, en la nueva ley, si William no lo lee y me lo recomienda, yo lo propongo y lo aceptan allá. Pero también con los cronistas deportivos. Señores, eh, va a existir un consejo de, nacional para organizar las actividades deportivas. Pues en la, en la nueva ley la propuesta era que hubiera un representante de los cronistas deportivos de Santo Domingo y Santiago. Y yo me paré inmediatamente y mi provincia vamos, que haya un representante de los cronistas deportivos de todas las provincias me, ahí no me aceptaron la propuesta porque iba a ser un consejo demasiado grande 32, exacto, <risa> era incluir 32, 30 personas más a un consejo, pero sí salió de, de ahí, que lo que va a hacer es un representante nacional y ellos como cronistas deportivos las asociaciones van a tener que hacer una federación para elegir un representante nacional, entonces okay. ya ese es un aporte otro aporte es, por ejemplo, a ustedes como comunicadores. Eh, allá tenemos ahora mismo un proyecto, eh, un proyecto de ley sobre, sobre los medios de comunicación y difusión. Yo se lo traje aquí a ustedes como periodista. Ustedes lo leen. ¿Qué dice? ¿Qué eh, resumido eso? ¿Qué, Vamos a ver. ¿Qué plantea? No, ahí, hay, ahí hay muchas propuestas. Lo ideal es que ustedes la lean, que ustedes la estudien. Y que ustedes puedan proponer cosas que ustedes entienden ya de esas propuestas, nosotros como Comisión Permanente de Medios de Comunicación, que también soy miembro de esa comisión, eh, hemos hecho algunas modificaciones y recomendaciones. También aquí están las diferentes propuesta para esa modificación de la ley de medios de comunicación y difusión, eh, la propuesta del Colegio Dominicano de Periodistas. Porque si ustedes Sería, tienen modice, una observación y ya el colegio pregunta, la hizo. ¿Esto viene a modificar la 6132? Exactamente. So, uh -huh. Difusión, expresión. Sí, de ahí, la de la mira, ahí están las propuestas. del. Uh -huh. La voy a, a leer en su momento. Lo que pretende es una modificación a la ley actual, uh -huh. la 6136, 32, perdón, del 15 de diciembre del año 1962, uh -huh. que son leyes que hay que modificar primero. Me imagino que ya se están conteniendo algunos datos, como es en los medios de lo, las redes sociales, sí. eh, la difusión de, de, de opinión a través de, de las distintas plataformas y las responsabilidades que contrae sí. eso. Ese es el nombre del proyecto, de la iniciativa de proyecto de ley de expresión y, y medios de comunicación. Entonces, ustedes. Okay. Aquí ya ustedes van a tener acceso de qué está proponiendo el presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación para esa ley. Ustedes van a tener acceso a hacer propuestas. ¿Quién es? Pero también el pidio, el pidio. El pidio Baez. Baez. El pidio Baez. Pero también aquí tenemos lo que es la propuesta de la institución que agrupa propietarios, directores de medios portales y digitales. ¿Qué están proponiendo ellos para esa ley? Y ah, lo que bueno. proponen la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación Social... De la República Dominicana. Ahí, ahí ustedes hubo, pueden ahí ver todas las propuestas que hay. Ahí hubo una discusión con este tema porque la... se planteó que para lograr equilibrio en las redes sociales, como que la información tuviera una censura previa, algo así. Y ahí vino una discusión hace poco. Habría que verlo en su contexto, ¿verdad? Sí, lo, lo interesante es con esto, lo que uh -huh. le quiero dar el ejemplo, no es de que yo le traje esa ley a ustedes, sino no. que de todos los proyectos de ley sí. que están en el Congreso, Correcto. ustedes van a tener una un, un medio para que le lleguen a ustedes qué es lo que están aprobando, qué es lo que está en, en propuesta de que aprobarse, en qué lo puedo... medir en, en eh, de, particular. De la provincia, que estoy abierta porque en mi calidad de representante sí. eso es. Vamos yo no puedo ir a hacer propuestas... Allá, en base a lo que yo quiero, en base a lo que quieren mis representados, que son ustedes la provincia de Duarte. Entonces, esa es mi gran novedad y mi agenda. Ahora, en el camino, también asimismo, le abro la oportunidad a ustedes de que cualquier propuesta que tengan, pero independientemente de todo, lo que yo quiero es impulsar también en mi agenda. Es que aquí cumplamos con la ley de planificación, es decir, que aquí funcione lo que es el Consejo Provincial de Desarrollo. Porque muchas veces los diputados, para congraciarse con la con la provincia, empiezan a hacer resoluciones. Pero esas resoluciones no son vinculantes con el presupuesto nacional ni con la planificación del Estado. Entonces, yo voy a hacer una resolución de que yo quiero que hagan eso, simplemente para que digan que yo lo pedí. Cuando sé que a nivel de resolución no se vincula y no va a haber una realidad. Entonces, lo que yo, lo que, lo que yo quiero impulsar es eso, que lo que yo vaya a hacer en el Congreso no es lo que a mí que... se me ocurra, sino lo que la provincia entiende que yo debo impulsar y yo simplemente ser... Es la intermediaria entre los ciudadanos de la provincia y el Congreso. Eso es el representante. Te Eso, yo quiero hacer esa función de representante que siento eh, con 26 años en política que no habíamos tenido la oportunidad como provincia uh -huh. de que un diputado me venga a decir qué está haciendo, ¿Qué, puedo, qué, puede, qué, qué yo quiero como ciudadana que haga por mí. Cómo yo te voy a representar por cuatro años sin verte, sin saber qué es lo que están haciendo en la Cámara de Diputados. Sí. A mí. Exacto, a mí hay gente que me están diciendo, por ejemplo, que, pero ven acá, tú, tú, tú caíste en ese gancho, tú vas a tres, cuatro comisiones por día. No, a mí nadie me obliga. Yo quiero ir para llevarle esas propuestas de ley a mi provincia. Por ejemplo, el asunto era llegar, pero también quitarte responsabilidad ahora. El, ¿Verdad que no es no, eso? No, no, <risa> es hacer un trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí está la propuesta de una ley tan importante como es la modificación de la Policía Nacional. Ay. Yo tengo esa propuesta, ya yo en mis redes sociales lo anuncié, ya yo tengo dos personas que le interesa leerla, pues ya yo se la voy a entregar. A lo que no se la puede entregar física, se la mando por correo y ahí pueden emitir ahí sus opiniones y sus consideraciones. Mira, Entonces, no sé qué dijiste. le parece más Excelente. o menos mi agenda, no tengo Mira, una agenda, pro al... mi agenda va a ser la agenda de la provincia. Dorina, hay algo que tú Perfecto. dijiste. Que él. sobre las decisiones que se congracian simplemente con una noticia de que se aprobó una resolución, pero a la vez no es vinculante. Ay, sí, eso ha sido un engaño a en nuestra provincia. Me siento, me siento traumada. Bueno, porque a nuestra provincia no al país, al muchos país. diputados para quedar bien con su provincia emiten resoluciones sin, sin una coordinación con la oficina de planificación de... Del, del Ministerio de Planificación y eso es simplemente un papel más, ya yo presenté esa resolución, fue aprobado pero entonces eso no se vincula al presupuesto. O sea, es que Los amigos míos de aquí de la sala capitular hicieron algo parecido en la aprobación de, del presupuesto de este año, así que yo, bueno resolutaron eh, remodelaciones que se la dejan eh, pero es. no están en, en, en, en el, el presupuesto, en el presupuesto. Eh, bueno. Yo quiero aprovechar A ver, este un, medio. Antes que mire. tú hables de eso un diputado <ríe> Está acusado de golpear a una mujer, a propósito de que tú hablas de la, de la policía, a una, una policía, ¿verdad? Primero vamos a sea como una mujer, ¿verdad? Eh, violencia y de género la de y luego la condición de policía. Exacto. ¿Qué hizo la Cámara de Diputados? Pues yo no he escuchado nada. Mi amor, lo primero es que eso es una mentira, mentira, mentira. Eso es. Bueno, es un, es un alegato tuyo, Dorina. Es Tú un puedes ale... mentira no puedes decirme mentira mi amor. Eso te la Pero justicia. los videos están ahí. Bueno, pero hay, vamos para la justicia. No, me, pero ¿Qué está oye, haciendo amor, el, el, el Congreso. Usted el de Congreso diputados. determinó una comisión para investigar el caso, pero es para. ¿Quiénes la conforman? ¿Son del eh, de la Comisión de Justicia, no tengo los nombres aquí, porque como yo no soy abogada, honestamente... Pero hay mayorías, me imagino y, que son del PRM, y, ¿verdad? Y en la, No, allá honest, a mí me gusta mucho que allá hay una hermandad, independientemente de los partidos, siempre la situación de un diputado es del otro diputado. Hay de, de todos los partidos en esa comisión, porque también han habido con el, la policía diferentes... ...cosas con diferentes diputados donde han sido atropellados y entre estos es un atropello contra Sadoki Duarte. Sadoki Duarte no le hizo nada a esa mujer. Esa mujer presentó un golpe de un lado del que Sadoki es del otro lado... Porque la, cuando las cosas hacen de malas intenciones, siempre sale a la luz. No le podía dar que quedara morada de ese lado cuando su mano que le funciona es el otro. No me acuerdo. Hay una o sea, situación. Tú dices ahí. que él es derecho. Él es derecho, eh, él es eh, derecho te y te te el golpe, golpe apareció en, en, en la en, izquierda. En, en, en el lado Pero en el video donde están grabando la situación, él siempre está con la mano así. Y yo no sé si alguien puede darle a otra persona con la mano cruzada. Entonces. Yo, yo defiendo a Sadoc y Duarte, defiendo a ese diputado, eh, independientemente de todo porque estoy consciente de que en el ofrecimiento de una justicia independiente que nuestro presidente, yo honrada y feliz de que haya cumplido, cumplido con esa justicia independiente, todavía están los fiscales anteriores y como partido de oposición quedaron ciertas situaciones y hay diferencia con Sadoc y quisieron ponerle. Una trampa, pero no se va a poder porque todo va a salir a la luz. Y lo no que va a salir es que está, gracias a Dios. Tú nada más tienes que buscar los videos, están en las redes. No hay una, no hay un momento donde Sadoque movió su, movió su brazo. Sadoqui es tiene, inocente. Usted tiene, hablando de esto, de, de actos que se le ha criticado a legisladores, no, hay, no es precisamente, me voy a referir al senador de Montecristi. Es cierto, para yo reivindicar y y, pedir, y y cambiar de posición porque tuvimos, en cierta forma, algo muy serio, pero se creía que era que había una relación fuera de lo común. ¿Pero cómo ¿Es así? Creo que eso no. No, que sí es cierto que el joven que ese senador procuró su libertad y lo protegió es hijo de él. Honestamente del no senador tiene, no tengo no, nada no de información. No, no. Pero no, quiero investigar. A tu amigo Franklin, Franklin debe saber que es senador. Exacto. Le voy a preguntar a nuestro senador porque él me son han del dicho, debe saber. Me dicen que no era como yo lo como lo habían planteado Pero y como es, yo lo es pensaba. Raro, es raro que no lo hayan dicho desde el primer Exacto, momento. Exacto, es eso, eso es difícil, Porque que salió, de él. salió publicada sí. una foto que pudiera resultar un un, poco un poco inadecuada, inadecuada. Inadecuada. Inadecuada. En un abrazo de un cariño bueno. raro. extremo. Si es hijo, no, bueno, no hay problema. ¿Se entiende? No, porque. Yo no, porque. Am, se, se am, han dado cuenta de nada ¿no? por, lo, por, por los nombres, ¿verdad? Y, ah, pues entonces todavía caído. no me. Amadito, no, no, no yo, yo lo beso donde quiera. Porque claro, que, pero, no, no, no. Acá donde quiera que pero, me beso, Pero, que, pero, pero. Dorina, tu posición con relación al aborto. Bueno, Las yo lo veo a Aquí en Telenor está grabado. ¿Qué tú dijiste? Yo no me acuerdo. Soy la, yo soy de la que dije, digo y mantendré firme de que la vida solamente el único que tiene derecho a disponer de la vida de un ser es Dios. Eso es lo que sí. dice el presidente La Leo vida Binader? Hay que respetarla desde la concepción. Yo lo dije antes. Pero no el presidente Luis Abinader eh, eh, apoya las tres causales. Pero ¿Va usted a contradecir a su presidente? Yo respeto mucho. Eh, mi presidente, honestamente pero bueno, yo tengo eso. que respetar mi, mis valores mi y lo que ya yo dije sí, aquí también, claro. eso ¿Yo? es así. muy bien bien, eso ahí es está así. y siempre el presidente se atreve a entrar en ese terreno que nada tiene que ver con, lo, con los legisladores Estaría cometiendo una falta grave. Ben, que no tienen que estar obligados a hacer lo que mandan los presidentes, ni el Poder Correcto. Ejecutivo, que tienen independencia, pueden hacer Definitivamente. y votar en contra. Y mira una cosa, que eso es lo que de busca, eh, el, está planteado que debe ser, que debe ser así. Claro, que un claro. legislador no esté atado al Poder Ejecutivo bueno, ni, claro. a, ni al partido. tampoco ni al, partido. Al, final, al final, al final eh, tiene mira. alguna... Sí, Algo, mire. algo más sí. que agregar como dicen los interpretadores y decirle. yo quiero alguien? investigar eh, me gustaría llamar a la atención a todos los autores de la provincia de Duarte, ¿Autores? ¿A, ¿A, autores a los de autores eh, del derecho de autor, la eh, sociedad de autores que es, existe aquí escritores, en escritores, escritores okay. auditores, uoh sí, wow. porque todo lo que produzca un med, una, un Bien. texto de adelante, sí porque precisamente ahora estamos también en el en la Comisión de Medios de Comunicaciones, modificando el artículo 44 de la ley 6500 okay. del 21 derecho de agosto de del 2000 sobre derechos de Autor. Derecho de autor sí. Donde nosotros, como legislador, el 44, queremos exonerar del pago de Derecho de Autor el ver la televisión en las clínicas claro. y en los clubes una deportivos. Claro. Una locura. Y, no, y, y las radios. No, y, y la sociedad nos expresó una comunicación muy fuerte de que no quiere que nosotros... Le exoneremos del pago a las clínicas y a los medios de. Mira, y, con y, relación, y a los clubes deportivos que saben el oye, pago pero, de derecho de Pero autor. oye, qué injusticia se da. La radio es un medio privado porque son empresas privadas, pero también rinde un servicio público, de entretenimiento, de información, si no, hubiera difusión, de educación, de orientación. Pensación. Pero entonces le están cobrando a la radio que da ese servicio público a toda la gente abiertamente, le están cobrando el derecho de colocar los temas de fulano, sutano o mengano. Lo... Cuando de alguna manera constituye una difusión para el artista. Entonces no tiene como sentido lógico. Sí, entonces, entonces las payolas deben ser cobradas también. Entonces, miren, quiero decirle que con el mundo. En relación a eso, Amado, lo que no está, lo que yo Claro, porque cuenta, es un negocio. Muchacho. Lo que yo me di cuenta con bien. relación a esa ley, que a través de esa ley 6500, la sociedad de autores recibe mucho dinero. Sí, sí. Quiere hasta dinero por la televisión por todo, que ven en las por, cine. Por Ahora, lo que yo quiero que los autores de aquí, por ejemplo, un Enriero que yo sé que tiene canciones. Si esos autores si están recibiendo está esas regalías o es pues simplemente un negocio para un grupo que tiene la sociedad. Maestro, es comuníquese con Dorina, Maestro quiero, Hierro. Que yo quiero impulsar, a Muy ver bien. si es verdad que ese dinero está llegando ¿Tú sabes a dónde Para yo... que le aclare esa Mira, cuestión, porque la verdad, creo... la verdad yo... es que sí. eh, eh, no, a todo se le, no a toda difusión se, se le debe cobrar. cobrar. No, pero por es eso, debe ser claro regulado. Y no sé, y tú sabes una cosa, Dorina. Si yo hago algo es mío. Yo tengo, yo tengo una situación con cabeza ley, porque aquí Párate, sí. se han tenido a personas presas un fin de semana para cobrarles ah, ese También. Sí, pero eso es una, una sea, práctica abusiva. abusiva. Y si llega a lo de verdad, a lo que de verdad escribieron bueno, uno amen. más o menos lo tolera pero que haya un grupo bueno, beneficiándose de gracias salve. a Dorina Rodríguez por acompañarnos por someterse a este interrogatorio sí. no, esta entrevista <risa> eh, magnífica entrevista con nuestra diputada bueno. Dorina gracias por estar con nosotros nosotros vamos a la pausa cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana